Las ideologías sin conducen a la demagogia y destruyen la convivencia social, la calidad de la educación, de la sanidad y el desarrollo sostenible para todos los ciudadanos. En la raíz de tal manipulación ideológica está la ambición de poder y de controlar y acaparar los recursos. Estas ideologías excluyen a los que piensan de forma diferente y causan divisiones profundas en la sociedad y pobreza en la mayoría de las personas. Toda radicalidad o fundamentalismo corrompe el ejercicio de la gobernanza y el uso del presupuesto nacional porque margina la dignidad de todos los ciudadanos y el bien común buscando el beneficio de una élite. Los líderes demagogos saben vender sus planes partidistas apoderándose y cubriéndose con banderas nacionales y señalando a los chivos expiatorios. Todas las formas de imposición y de exclusión de aquellos que no piensan como nosotros son señales de poca madurez humana y profesional. La falta de acuerdos globales en asuntos tan relevantes como la salud, la educación y la recuperación de la economía para el bien común delatan una falta grave de competencia y de responsabilidad de los líderes en todos los pueblos y culturas. Hoy más que nunca es necesario unir los esfuerzos por una alianza educativa amplia para formar personas maduras capaces de superar fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir el tejido social. Construir el futuro del planeta requiere la valentía de colocar a la persona en el centro de todo desarrollo, la valentía de invertir en las mejores energías con creatividad y responsabilidad, y tener la osadía de plantear una economía basada en la búsqueda del bien común. Debemos elegir a líderes capaces del consenso, responsables y dispuestos a ponerse al servicio del conjunto de la sociedad, obviando a los líderes que solo buscan el poder ...y el beneficio de unas élites ⁇